Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a su revista diaria Diálogo con Hugo Hidalgo. Y tal como las anunciamos en el día de ayer, en el día de hoy tenemos un invitado especial. Tenemos al doctor Reinaldo Peguero, quien a su vez es director del Plan Estratégico de Santiago y estará compartiendo con nosotros cuáles son los planes que tiene el Plan Estratégico para el Plan Santiago 2030. Muy buenas tardes, doctor. Hugo, muy bien. Agarra el micrófono. Excelente, muy buen, buen trabajo, buen. Espacio este, te felicito. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Dime, Reinaldo. Reinaldo. Caramba. Eh, Reinaldo, el, el plan estratégico tenía un plan en ejecución que era Plan 2020, ¿verdad? Sí. Ahora estamos a un año y medio y sabemos que el plan estratégico está trabajando en el Plan Santiago 2030. Exacto. ¿Nos puede hablar cuáles cosas se lograron del plan 2020? ¿Y cuáles cosas estamos mirando hacia futuro, hacia el 2030? Lo primero es que en este periodo de los pasados eh, ocho años, hemos tenido la suerte de las ejecutorias del Ayuntamiento de Santiago, en especialmente en el periodo de Abel Martínez, en donde él se ha tomado el plan estratégico para él, poniendo en operación un conjunto de intervenciones, especialmente en materia de gestión de residuos sólidos, en aseo urbano, en limpieza y en eficiencia de la calidad de la higiene urbana. En este orden, todo lo relativo que está pendiente a la disposición final de residuos sólidos, todo lo que se relaciona con el manejo de desechos hospitalarios, lo relacionado y lo vinculado con la gestión del aseo y el embellecimiento de la ciudad se ha consolidado en esta gestión y ya es una virtud que Santiago muestra como marca ciudad. Santiago ha vuelto a tener la virtud y la característica de las marcas territoriales de ciudades que se articulan en función de la higiene, el aseo y la belleza. Quiere decir Hugo que en ese, en ese capítulo en materia de, de lo que es la ciudad, la imagen de la ciudad, lo que expresa la ciudad, lo que la ciudad habla, hemos logrado un avance. El otro avance importante de manera significativa que se ha logrado tiene que ver con el agua y el saneamiento. Santiago es la ciudad que tiene mejor calidad de agua y mejor, mejor saneamiento de la República Dominicana. No obstante, grandes barrios de la ciudad como Cienfuego estaban desconectados con un sistema de tratamiento y seguimiento de su agua las 24 horas. A partir del acueducto de Cienfuego que se está ya Concluyendo, se le va a ofertar, la ciudad le va a ofertar ya agua corriente permanente intradomiciliar a casi 250 mil eh, habitantes y del entorno de Cienfuegos también y de lo que es hoy Santiago Oeste. El otro elemento importante que hemos logrado una ganancia de significación ...tiene que ver en la protección del verde y los espacios públicos. Hemos logrado con el apoyo del gobierno nacional, el presidente Medina... ...con la convergencia del ayuntamiento y el sector privado de la sociedad civil... ...aperturar 75 parques comunitarios de parte del ayuntamiento. También intervenciones que tienen que ver con la terminación del parque central acciones que se asocian al nuevo parque botánico y eso le ha permitido en un programa de alianza público-privado cuya última intervención permitió renovar y remozar el parque lineal Hermanas Mirabal. Retos. Los retos son en cuatro ejes. El primer eje es el reto del ordenamiento territorial. En el ordenamiento territorial, una categoría que tenemos un desafío como ciudad es el tema de la movilidad urbana. Quiere decir, Hugo, que... El transporte. La, el transporte. La movilidad al mar urbana es una categoría que se divide en cuatro, seguridad vial, tránsito, transporte y vialidad. En vialidad hemos mejorado mucho en la capacidad. De la seguridad vial, tenemos un programa sostenible de seguimiento, pero tenemos que mejorar en tránsito y transporte. Y estamos apostando a colocar alrededor de 200 unidades de 90 pasajeros de transporte colectivo en toda la ciudad, en todas las rutas que sustituyan en Concho y que unidades que deben ser administradas por las centrales de trabajadores del transporte de Santiago a la cabeza está el liderazgo de Juan Marte. Eh, eh, Reinaldo, usted mencionó básicamente los No logros... me diga usted Hugo, enfríame sí, tú. Y, y, tú mencionaste Reinaldo, los logros del plan estratégico de Fíjate. la meta trazada hasta el 2020. Hugo, los, de, los logros del plan estratégico son los logros de Santiago y los logros de Santiago son, son los logros de 75 instituciones de Santiago, 75 organizaciones que son gobierno, ayuntamiento, sociedad civil y empresariado, O sea, la oficina de la unidad técnica del plan estratégico no es la que hace el plan estratégico, la que hace el plan estratégico es Santiago. Y convocante? Santiago, claro, tiene una unidad rectora, un órgano de gobierno, que es el ayuntamiento, que en esta gestión del licenciado Val Martínez ha estado dando una demostración de lo que es la vanguardia de las intervenciones que estamos haciendo. También, por su parte, el Gobierno Nacional ha hecho otro tanto con la inauguración de la Circunvalación Norte, con todo lo que tiene que ver con la continuidad de la Circunvalación Norte, con la finalización de la carretera que nos dirige a Sosúa y la carretera Navarrete-Santiago, que están en proceso de culminación. Esa misma circunvalación se dirige en toda la periferia de la zona franca industrial, en el entorno de Cienfuegos, y va a generar una nueva conectividad de la ciudad. El ingeniero Luis Polanco, presidente de la Asociación de Hoteles de Santiago... Mi amigo. ...nos visitó hace apenas unas semanas y él mencionaba que uno de los retos que tiene Santiago es la ocupación hotelera. ¿El plan estratégico está contemplando el incentivo a la inversión o atraer nuevos turistas a Santiago? Eh, con el programa de Cultura para el Desarrollo, que se viene impulsando desde el CEDES y desde el Ayuntamiento y el Ministerio de Turismo... Nosotros estamos atrayendo toda una diversidad de turistas a la ciudad, pero también se requiere que se hagan las suficientes inversiones a nivel del gobierno nacional para asegurar esa buena conectividad que tiene que ver con el puerto de Luperón, con Puerto Plata, con la dinámica que se crea en Santiago. O sea, está, vamos a tener, estamos ya teniendo casi 350 mil turistas que están llegando por Luperón, por Puerto Plata, que una parte de los cuales está viniendo, a Santiago, sobre todo a ver y a disfrutar de los eventos culturales, pero si la carretera estuviera con la calidad que deseamos, la, ma la mayor cantidad se expresara. La presencia hotelera también tiene que ser proyectar a Santiago como una ciudad de eventos. Y aquí tenemos 10 universidades, casi 200.000 estudiantes eh, universitarios, casi 400.000 estudiantes de primaria, secundaria y de, y de otros niveles. Y eso te quiere decir, Hugo, que nosotros tenemos el material y la capacidad, las mejores clínicas privadas de la República Dominicana tenemos aquí, los mejores centros educativos, y universidades, y debemos convertirnos, que es una estrategia que estamos trabajando con el alcalde, en Santiago, Ciudad de Eventos de Corazón. Para mitigar el problema de la seguridad ciudadana, ¿En qué planes está trabajando el Plan Estratégico de Santiago? El trabajo del Plan Estratégico de Santiago en materia de seguridad ciudadana tiene que ser y ha sido el diagnóstico de los niveles de tasa de mortalidad por eh, violencia, y violencia urbana y violencia de género. Las tasas de Santiago, aunque han estado eh, controladas en, eh, por mucho tiempo, alrededor de 15, nos preocupa porque mi madre y la tuya, la tuya quizás es más joven que la mía, se educaron con tasas de mortalidad que están por el orden de los 3 por 100 mil. Y hoy tenemos 15 para mi madre, para mis tías, Santiago se ha convertido para ella en una situación que le crea alarma. Pero si comparamos la tasa de mortalidad por violencia o la tasa de agresiones que acontece en Santiago, la comparamos con otras ciudades homólogas como Medellín, como Quito, como ciudades de México, como ciudades de Centroamérica... Eh, Honduras, Tegucigalpa, Managua, San José, Costa Rica, Ciudad de Panamá. Nosotros estamos en un nivel de tolerancia y de, y de pasividad importante. Por eso no nos podemos dormir, tenemos que elevar y redoblar y apostamos nosotros al Consejo de Seguridad Ciudadana de Santiago, que es un órgano público-privado que articula a todos los actores en un programa de trabajo común. Nosotros reclamamos y entendemos pertinente que el gobierno se ocupe de remozar la sede central de la policía regional del Cibao, para que esa sede tenga la característica, la eficiencia, y la estructura y la dinámica específica. Estamos dándole el apoyo a través de la comisión presidencial de la cual somos miembro, presidencial de apoyo a proyectos especiales, y esa comisión tuvo el éxito de aperturar el programa 911, el sistema 911 de prevención y emergencia. Es un sistema muy profesional de alta calidad que también ha mejorado y ha contribuido a mejorar la seguridad ciudadana. También el ayuntamiento ha hecho otro tanto porque ha colocado una central de mando, control de tránsito y de seguridad que tiene decenas, centenas de cámaras en toda la ciudad dándole monitoreo al, al hecho y de los crímenes. Pero antes de que acontezcan los crímenes, Hugo, tenemos que prevenirlos. Muy bien. Reinaldo, vámonos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a conversar sobre qué tiene en su agenda el plan estratégico para mitigar el problema del río Yaque y generación de empleos en Santiago. Excelente no, punto. No se vaya y en breve regresamos.